su historia, digamos, reconoce muy rápidamente este carácter nómada no, de permanente tránsito en la ciudad. ¿no? Y este en cambio es el primer edificio que está inicialmente pensado como edificio universitario para esta facultad. O sea, es un son muchos los motivos de alegría que hoy compartimos